Perdón, como todo jueves eh, tenemos el top five, el top five. ¿Cuál es mi top five de esta semana? Bueno, el top five de esta semana es las guerras mu lirical, musical boricua más importantes, guerras lirical, boricua más importantes, las que dos raperos, o sea, lo que le dicen el beef, el beef más importante boricua. Puedo. Eh, dejar algunas guerras que muchas personas van a decir, mira, faltó esto, pero solamente son cinco Tengo que elegir cinco, que yo entiendo que los dos se respondieron, que fue en buena Y por eso fue una buena guerra Entonces vamos con la número 5 La primera guerra que voy a poner, que fue entre los 90, entre 1996 a 2001 Que fue entre Tempo y Lito y Polaco Tempo y Lito y Polaco tuvieron una guerra sumamente interesante Ya que esa guerra, que usted puede buscar en YouTube, muy buena eh, de templito y polaco Fue sumamente fuerte Porque fue entre, igual que como pasó Tupac y Biggie, fue de dos compañías En esa compañía estaba Tempo, que era de Buda Family, y en la otra compañía estaba de Pina Record, que estaba Lito y Polaco. La guerra se dio sumamente increíble, muy buenos temas, muy temas históricos, entre ellos dos, que se dio esa, esta guerra. Pero la guerra terminó en el momento que Tempo cayó preso. En el momento que Tempo cae preso, ya la guerra finalizó. Pero la guerra del Tempo, Lito y Polaco, se la recomiendo sumamente buena. Vayan a YouTube, búsquenla y la van a disfrutar. La número 4, bueno, una guerra de dos raperos nuevos, que se da pocas veces. Los dos raperos estaban muy nuevos y esa guerra dio un gran impacto. Arcángel y Franco el Gorila. Arcángel y Franco el Gorila fue una guerra que a todo el mundo le gustó, y pató sumamente fuerte. Eran de dos compañías sumamente fuertes, que era Baby Records, donde estaba Zion, que tenía firmado a Arcángel y de la Gueto, y W Records de y Lyander, que tenían a Franco el Gorila. Pusieron como a sus dos novatos a pelear y así mismo fue sumamente interesante. ¿Quién ganó la guerra? Eso, de, eso dependerá de cómo te gustó la canción de cada uno. Pero la guerra de Arcángel contra Franco el Goría fue una de las guerras más históricas del género urbano. La número 3, Don Omar y Héctor el Father. Don Omar y Héctor el Father. Una guerra sumamente buena, interesante. Sabemos que Héctor el Father fue quien firmó a Don Omar y quien lo quien lo sacó y quien lo, quien lo ayudó a, a pegarse, a salir a, en, el, en el movimiento urbano. Pero cuando Don Omar sale de la compañía, entre Héctor y Don Omar ya había una resiña y, y esos problemas. Entonces esa, esa guerra que entre ellos dos se identificó y Don Omar hizo varias canciones contra, contra Héctor de Fade, Y Héctor de Fade culminó con una canción que pueden buscarla, se llama veno de Héctor Elfade, que dura casi 13 minutos la canción. Luego de ahí, ya Héctor Elfade se hizo cristiano y la guerra quedó en el olvido. Vamos con la número 2, según five Y fue una de las guerras que hizo que el género subiera mucho, que fue la de Tego Calderón y Lito y Polaco. Tego, con su, con su disco La Vallarde, salió con un disco sumamente bueno, en ese disco o sea, hay una canción que es con Eddie tirándole tirándola a, a Lito y Polaco, Lito y Polaco tenían un dominio más pegado en ese momento que Tego, pero Tego, que hizo una gran pegada con ese, con ese álbum, con su primer álbum de género urbano completo, le empezó esa guerra entre ellos dos y esa guerra sucedió sumamente interesante, muy famosa en todos los radios, aquí se escuchaba en el 2002, 2003, por ahí, y el, Tego contra Lito y Polaco fue una guerra que se dio eh, muy buena Fue una de las guerras más históricas y más icónicas del movimiento urbano eh, boricua Y más porque Tego fue uno de los principales exponentes urbanos boricuas Que comenzó a salir fuera de Puerto Rico Y vamos con la número uno y creo que la más simbólica y la más importante No solamente, porque, no por, no solamente por lo lirical Y la número uno es Dary Yankee y Don Omar esa guerra fue sumamente buena, aunque Yankee nunca sacó una canción sola, solo tirándole a Don Omar. Nunca sacó una canción. Él solamente hacía canciones como pasó en Royal Rombo y pasó en zona de Gaster Remis, donde él le hacía alusión contra Don Omar. Pero nunca le respondió un tema totalmente solo. Don Omar hizo tres partes, tirándole a Daddy Yankee. La, la guerra entre ellos dos se hizo sumamente fuerte. Fueron los dos exponentes más pegados del género urbano. Se dio sumamente mundial y luego después de 10 años o 12 años después hicieron un concierto que se llamaba cara a cara que fue multitudinario entre ellos dos aunque la segunda y la relación entre ellos dos no quedó muy buena pero eso no se siguieron más esos conciertos y no pudimos ver un cara a cara aquí en república dominicana pero sin duda de, en sentido de magnitud de fama de trascendencia tra, tra, la guerra más icónica según mi punto de vista, es la de Daddy Yankee y Don Omar. Sin duda, esa fue la guerra más popular que ha pasado. Existen más guerras, existen Polaco contra Arcángel, Cocuyuela contra Tempo, Cocuyuela es residente contra Tempo, existen Mañengo Flow contra Cocuyuela, pero esas son las que yo considero más importantes. Solamente son cinco, y esas fueron las cinco que elegí. Así que seguimos más con el toque del mediodía.